Empieza en Arena y Cap 7. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! Un kilómetro y 200. Arena, Cap 7. 500, horquilla derecha Dunas Ahora, horquilla derecha para Cap 121 3 kilómetros Cap 121, arena ¡Vamos! 500, horquilla izquierda Peligro 2, descenso Horquilla izquierda para Cap 343 Peligro 2 3 kilómetros y 200. CAP 343. Dunas pequeñas. 500. Derecha para CAP 85. Derecha. Ahora. Para CAP 85. Peligro 2. Descenso y ascenso de dunas. Punto de paso válido. 3 kilómetros para 85. Atención. Kilómetro, peligro 3 en las dunas, 500, peligro 3 en las dunas, atención, peligro 3, por las dunas, capo 82, 2 kilómetros, recto para capo 82, 500, peligro 3, dunas, atención, peligro 3, dunas, recto para capo 83, 2 kilómetros y 700 para CAP 83. 500, gira para Camp 47. Ahora, gira para Camp 47. 1 kilómetro y 400 en Camp 47. Recto para Camp 64. Punto de paso válido. Atención, 4 kilómetros en CAP64. Atención. Continúa en CAP64. Atención. 500, gira para CAP105. Ahora, gira para Cap 105, peligro 2, dunas. Atención, continúa 4 kilómetros en Cap 105. Continúa en Cap 105, atención. para Cap 94 ¡Vamos! ¡Atención! 5 kilómetros en Cap 94 2 kilómetros céntrate en Cap 94 continúa 500. Cuidado. Peligro 2. Descenso de dunas. Peligro 2. Descenso de dunas. Cap 110. 3 kilómetros y 700. Continúa en Cap 110. 110. Atención. Vegetación. Peligro 2. Vegetación. Ajústate para CAP 101. 500. Atención. Peligro 3. Ascenso de duna. Peligro 3. Por las dunas. Descenso. Peligro 3. CAP 119. Ahora. Izquierda para CAP 44. 3 kilómetros y 700. CAP 44. CAP 44, 500, izquierda para CAP 318. Dunas. Ahora, gira para CAP 318. Atención, Dunas, punto de paso válido. Un kilómetro, continúa en CAP 318. 2, descenso de dunas, CAP 329 Atención, 4 kilómetros en CAP 329 2 kilómetros, continúa en CAP 329 Atención a las marcas 500, entra en el valle, entre las rocas Atención Entra en el valle entre las rocas. Punto de paso válido. Un kilómetro. Ve con cuidado. 500. Horquilla izquierda para pista. Peligro 2. Ahora. Horquilla izquierda. Pista. 500. Derecha cerrada. Peligro 2. Derecha cerrada. Agujero a la izquierda. Peligro 2. Tres kilómetros. Sigue en pista. Un kilómetro. Ve hacia las dunas. Fuera de pista. CAP 229, recto hacia las dunas. Ajustate para CAP 236. Cuatro kilómetros en CAP 236. Un kilómetro. Cap 230 derecha para Cap 295, ahora, derecha para Cap 296, ascenso de dunas. Atención, 5 kilómetros en Cap 296. Cap 296. 500. Izquierda. Peligro 3. Peligro 3. Izquierda para Cap 201. Descenso de dunas. 2 kilómetros y 700. Sigue en Cap 201. 500. Derecha para Cap 200. Ahora. Derecha para CAP 258, ondulación. Atención, 10 kilómetros en CAP 258, ondulación. Kilómetros. Cap 258. Atención. Kilómetro. permanece en cap 258 recto en cap 271 vaya a la izquierda recto en cap 264 fin vaya arena 500 dunas peligro 3 peligro 3 ¡Dunas! Permanece en CAP 262 2 kilómetros y 600 CAP 262 500 Peligro 3 Ve por las dunas Peligro 3 ¡Dunas! CAP 263 1 kilómetro y 800 en CAP 263 500, izquierda para CAP 184. Peligro 2. Ahora, izquierda para CAP 184. Peligro 2. Punto de paso válido. 3 kilómetros en CAP 184. 500, izquierda para CAP 84. Izquierda para Cap 84, punto de 500, derecha para Cap 170. Ahora, derecha para Cap 170, punto de paso válido. Bache, peligro 2, 700, final. ¡Vamos, vamos! ¡Final! ¡Excelente! ¡Enhorabuena! ¡Lo hemos conseguido!